ahora vamos a hablar de otro dispositivo que es bien diferente o sea como dicen pasamos la, la página vamos a hablar de niños del MatePad de Kids, o sea yo en particular eh, tengo una hija y me da un poco de miedo prestarle mi celular mi tableta pero este es un dispositivo que invita a eso no cuéntanos un poco sobre él claro es un dispositivo por supuesto Tecnológicamente muy completo. Procesamiento, cámara, batería. Sin embargo, está enfocado a los niños porque estamos ofreciendo una protección visual cuádruple. Ahorita te digo por qué cuádruple. Control parental, por supuesto que tenemos que tener el control preciso de, del tiempo, del tipo de uso, todo lo que signifique que esté en contacto con nuestros hijos. E incluso la funda es muy segura para los niños. Sí, pero ¿cómo que la funda es segura para los niños? La funda es segura para, el, para la tableta. Pues bien, voy punto por punto. Eh, tenemos un, un, un espacio dedicado a los niños en donde, dependiendo de la edad, no necesariamente para niños muy pequeños, puede ser para niños que van creciendo, para niños un poquito... Con diferencia de dos, tres años, no importa realmente la edad, se puede ir configurando, pero especialmente tenemos un espacio este, como el que pues muchos consumidores ya utilizan para niños, para entretenimiento, para grabar, para incluso ya tomar fotografías o grabar audio. Ellos mismos pueden empezar a interactuar, no nada más para darle play a las películas, sino también para saber qué es una grabación de audio, qué es una, un video una fotografía. Pueden pintar, pueden todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero... En el tema de seguridad, que es lo más importante para nosotros, es que tenemos un sistema de carga segura. Mientras el dispositivo está siendo cargado, el dispositivo se bloquea para que el niño no lo utilice mientras se está cargando. No porque represente un riesgo inminente o, o, o grave, sino también porque puede dañar el conector o puede estar conectando o desconectando, simplemente para que no esté operándolo mientras esté en un proceso de carga. Después, la protección ocular pues, es muy, muy importante. También tiene eh, esta protección ocular para cuando queremos que la emisión de luz azul no les empiece a provocar cansancio ocular. También si vamos con ellos en, en el auto y el camino tiene mucho movimiento, hay muchos baches o hay mucha inestabilidad, nos proporciona alertas para avisarnos que dejemos de utilizarla por un tiempo, unos segundos o unos minutos, hasta que ya sea más estable el uso. Y, por supuesto, la que no puede faltar, la, la notificación, las alertas de postura. Si estamos viéndolo de lado, que no es una posición correcta, si estamos demasiado cerca, si el niño está demasiado lejos. Todo eso también eh, está relacionado y tiene que ver con la salud ocular de los niños. Entonces, pues, independientemente de toda la tecnología que pueda tener alrededor, pues lo que nada más nos preocupa es, son estos puntos de seguridad y la que te, te decía que, que puede ser relevante, por supuesto, y que también un tema muy interesante es que la, el, el cover, pues es un cover seguro para los niños. Pero ¿por qué seguro? En caso de que pudiesen llegar a fracturarlo e ingerirlo, no va a pasar nada. Son materiales altamente seguros, tienen una certificación de prácticamente, podríamos incluso decirlo, casi de grado comestible. Entonces, incluso lo que le hemos puesto de protección para que no se dañe la tableta y que ellos lo sujeten bien, en caso de ser ingerido, no tenemos que preocuparnos en todos los puntos, estamos eh, cuidando la salud de los niños. Ok, más o menos para qué edades está planteada esta MadePad Tech Kids? Pues en esto de la tecnología ya vimos que no hay límites desde que empiezan a sostenerlos por ellos mismos y empiezan a tocarlo 3, 7, 5, 12 años. Lo que pasa es que la, la, la, la versión para niños sí tiene aplicaciones y un espacio dedicado para niños, pero una vez que, que ya quieren explorar más aplicaciones, a lo mejor una videollamada, a lo mejor ya queremos ayudarles a que se involucren con, a los 8 o 10 años con, con temas y aplicaciones un poco más... Totalmente diferentes ya los niños, también podemos cambiar la configuración y empezar a utilizar para otros propósitos. Pero básicamente, pues desde que el niño pudiese tomarle las manos hasta unos ocho años aproximadamente. Y a nivel de control parental, ¿tengo ese tipo de opciones? Sí, por supuesto, el control parental es algo, es algo fundamental, es básico. con El tiempo de uso, aplicaciones que, a las que puede acceder, eh, también el tiempo de conexión, el nivel de brillo, todo lo que podemos administrar como, como padres, por supuesto que está disponible. Bueno, y una de las preguntas del millón de dólares. Yo veo acá en mi fondo a la señora interactuando con el café al lado, pero algo que suele pasar cuando yo he intentado hacer esto con mis dispositivos <risa> es que el bebé o el niño siempre termina regando el café encima. ¿Quiere decir que esto es resistente a salpicaduras o es sumergible? ¿Cómo funciona? No, no. Eh, eh, definitivamente, pues, es resistente a, a los derrames, por ejemplo, cuando no hay una presión de agua que les llegue de impacto directo. Ah, la cubierta le ayuda un poco, sin embargo, eh, solamente es por motivos ilustrativos de un estilo de vida, pero definitivamente sugerimos que, que si en caso de que se llegue a, a, a suceder un accidente y se pueda mojar, dejarlo hasta que esté seco completamente para continuar la operación, pero no, definitivamente no, no, no tiene una certificación de algún tipo de, de resistencia al agua o, o, o exceso de polvo, especialmente cuando hay agua a presión o polvo a presión. Entonces es para un, un estilo de vida eh, más de hogar, más de, este, de oficina o de espacios secos. Ah, perfecto, importante. ¿Y viene con Harmony OS o con EMUI? Esta versión va a variar dependiendo del mercado, entonces ya este, les haremos la actualización pero definitivamente um, y emui es muy viene cargado independientemente de la versión del sistema operativo ya sea con harmony os o una tableta HMS entonces eh, cualquiera de las dos van a tener emui en una versión reciente 10 11 o la que siga pero ya les, les especificaremos con mayor precisión eh, el, el detalle de, del sistema precargado <música>